No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. En clara relación con la profecía de Oseas, San Marcos nos presenta la pregunta, quizá pregunta trampa en la versión de San Mateo, de un escriba, es decir, un teólogo, a Jesús, respecto al mandamiento más importante de la ley de Dios. Y Jesús le responde con las palabras de la Escritura en los libros del Deuteronomio y Levítico. Aunque añade significativamente en la primera parte. Con toda tu mente. Es decir, con todas tus potencialidades intelectuales, amén del sincero afecto del corazón, a quien nos ha dado la vida y la fe. Amar a Dios implica conocerlo a través de la Palabra. Cuando Jesús proclama las citas bíblicas, las hace suyas como hijo de Dios y hermano de los hombres. La segunda parte del mandamiento está indisolublemente unida a la primera, e implica la dimensión horizontal del amor que es y nos profesa. Esta declaración impresiona al escriba, que descubre algo que ya sabía intelectualmente. El verdadero corazón de la ley, e implícitamente, a Jesús como el Mesías. La evidencia de nuestra fe en Dios es el amor al prójimo. Así nos lo dice la carta de San Juan. Con el amor al prójimo no caben triquiñuelas, porque hay que implicarse, incluso mancharse las manos, como afirmaría expresivamente Martín Descalzo. Y así lo hizo el protagonista de la parábola del buen samaritano. Este texto es muy propicio para orar en silencio, y desde la profunda intimidad del corazón, repetir las palabras de Jesús al escriba, hacerlas nuestras, y pedir con toda humildad que todo ese amor recibido lo comparta con mis próximos, aunque me duela, me moleste, o no termine de comprenderlos.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 Ruego y por nosotros tus peinos de amor.